Estoy a un toque de vida. Y los malos están a 4. El último Power Surge, así hace un segundico. Y está sin escudo. Debería y sin. Estos están muertos, tío. no me jodas. Mira, hay una araña ahí en el agua. Y un esqueleto ahí arriba. ¡Sí! ¡Sí! Me hecho, el puto FTL en normal. ¡Sí! el Minecraft, esto es un evento, ¿qué? No, no, no, esto sí que es un evento. Mira, hay una araña lavando. <risa> ¿En serio? ¿Te una arañar la de la barca? Eso con el pico, con el pico aprenderá. Que no tengo espada. ¿Dónde te zorra?